Pues esta, esta percepción, esta apreciación que yo he hecho en múltiples ocasiones cuando digo que nosotros vivimos en el circo más grande del mundo y los principales protagonistas ¿verdad? son quienes están llamados a, a dar ejemplo con su forma de actuar, es ahí una muestra para justificar y confirmar lo que yo estoy diciendo. El presidente de la Cámara de Diputados y este diputado eh, reformista, pues montaron este show de reiterar de muy mal gusto eh, por una discusión y un problema que ya tiene un tiempecito. Ahí se tiraron todos los trapitos al sol, eh, Pacheco y, y Botello, uno acusándose entre uno y otro. Uno decía que aquí nos conocemos todo, otro le decía, para el botello le, le, le enrostraba en, en, en, la, en la cara a Pacheco de que no había sido sometido a la justicia por corrupción, el otro le decía que Pacheco que aquí no conocemos todo y que en su momento eh, nadie lo había, lo había desnudado, creo que fue... El, el, el término que utilizó Pacheco. En fin, el asunto es que estos son eh, situaciones y espectáculos de muy mal gusto que se dan en, en el ambiente, eh, sobre todo a ese nivel. Usted ve eso y se imagina que está en un sector cualquiera, en cualquier barrio de cualquier sector de la República Dominicana, con este tipo de chismes que usted se debe imaginar que a ese nivel se supone que no debe, no debe llevarse por el entre comillas, el nivel que suponemos tienen los nuestros eh, honorables eh, diputados eh, o en nuestro Congreso, básicamente, porque no solamente este tipo de cosas se dan en la Cámara de Diputados, también se dan en el Senado y en otro ambiente eh, de la, de las más altas esferas de la política en la República Dominicana. Es lamentable que este tipo de, de situaciones podamos nosotros, eh, porque este es el ejemplo que le están se le está dejando a nuestros eh, a nuestros jóvenes, este tipo de espectáculos. Es para hablar que, que podamos nosotros crecer en este sentido y que esto no sea, es imposible o casi difícil que no se pueda eh, repetir. Miren, finalmente, en este sentido, eh, eh, la reforma policial pues sigue tomando eh, mucha, mucha atención por parte de los diversos sectores de la República Dominicana. En este sentido, pues, mucha, muchos sectores a favor, otros dicen que de, estar de acuerdo porque hay que hacerlo con mucho, con mucha eh, prudencia. Eh, que, la, que no sé cuál es la razón para que sectores digan que esto ya hay que hacer, hay que ser muy cuidadosos por los por los sectores que pueda afectar o por los intereses más bien, que pueda afectar el hecho de que se someta a esta reforma policial que es anhelada por muchos años y que ningún gobierno, como decíamos ayer, eh, había asumido con tanta responsabilidad y tanta determinación como lo hizo el presidente Luis Abinader o lo expresó en el día de antes de ayer. Eh, hoy teníamos pendiente a nosotros tocar este tema con mayor profundidad con nuestro compañero Ramón Antigua, pero un poquito quebrantadito de salud, pues no pudo estar con nosotros. Así que vamos a ver si ya en los días posteriores pues podemos nosotros realmente tocar este tema eh, ya con un poquito más profundo, con... Eh, el caso de Antigua, que es abogado, eh, el caso de nuestro compañero que el martes tocó el tema, eh, Alberto Vázquez. Bueno, mañana, que uno, con nosotros, como siempre, como cada viernes, el doctor Octavio Lister, vamos a ver si podemos nosotros, ¿verdad?, eh, eh, que es en contacto con el mundo, pero vamos a ver si podemos, Hilvanar, eh, eh, eh, que podamos tocar este tema también con nuestro compañero de cada viernes, el doctor Octavio Lister. Así que nosotros vamos a una brevísima pausa y a regreso pues venimos ya con los principales titulares eh, que traen los principales medios nacionales e internacionales en el día de hoy ya con la parte final de este contacto diario que ha sido un jueves maravilloso. Así que a la pausa y en brevísimo.